Thank you. aquí con mi amigo Omar, que va a llevar, vamos camino a Miraflores, un pequeño colegio en el segmento de la escuela que están enseñando a los niños cuánto siguen, cómo comprar café, así que vamos a ver qué encontramos, porque no es con nosotros y con Después de una corta carrerita en moto, he llegado hasta una vereda que se llama Miraflores. Aquí lo importante de esta zona es que están en este colegio capacitando a los niños para que aprendan cultivos de café y sus procesos desde una temprana edad. Así que vamos adentro, vamos a ver qué conocemos. Continúen con nosotros en la vereda Miraflores del Corregimiento de Bruselas, Huila, Colombia. E iremos informando. Yo soy Mariqui para TV. Good, Good, Good, Good morning. Good morning. How are you guys today? Are you okay? Ay, ah, los corches, ¿sí vieron? Buenos días. Okay. soy docente de la sede Miraflores, institución educativa municipal José Eustacio Rivera, que está ubicada en el municipio de Pitalito, en el departamento de Huila. Eh, esta es una zona netamente rural, eh, es una zona de difícil acceso, pero cuento con un gran grupo de estudiantes, unos estudiantes que les gusta es, eh, aprender cosas nuevas, eh, los niños están en de edades de, de 6 a los 11 años, soy docente multigrado porque tengo niños del grado primero, están los del grado segundo, grado tercero, grado cuarto y grado quinto. Eh, es una, eh, los niños se caracterizan porque les gusta eh, eh, utilizar la tecnología, y pues a mí también me gustan las TIC porque actualmente pues estoy cursando una maestría en gestión de la tecnología educativa en la Universidad de la UES que es netamente eh, virtual. Estoy muy orgullosa de estar trabajando en esta zona rural. ¿Cuál es la particularidad que están haciendo en este colegio? ¿En qué se están concentrando ustedes? Eh, bueno, los niños, a, a, a, en muy particular, referente a lo académico, también los niños están aprendiendo otros proyectos. Aquí trabajamos dos proyectos o experiencias significativas, que es una de, muy especial, que es la del café, ya que esta región se caracteriza porque es una región donde las personas en la economía, la base es el café, entonces acá en la escuela con la colaboración de padres de familia y la comunidad en general, hemos hecho un proyecto del café, donde ellos son los primeros participantes, que son los padres de familia, que están muy involucrados, están organizados en dos grupos, porque como sabemos aquí es poco, los, los padres de familia son 17 familias, están divididos en dos grupos donde los dos grupos, ellos son los, eh, los encargados de limpiar, de sembrar, de cosechar el café. El café en qué invertimos los recursos. Eh, los recursos del café sirven para eh, las, organizar las diferentes actividades que, que se desarrollan acá en la escuela, como celebrar el Día del Niño, el Día de la Mujer, el Día de la Familia, entre otras actividades que se presenten a nivel de... Al transcurrir el año. ¿Qué ¿Cursos son? Primero. Primero. Y cuáles son sus nombres? El mío es Eliana Carlos Rodríguez. Yo en la escuela José Gustavo Rivera. Tengo seis años. Seis años. Y aquí el caballero. <risa> usted, usted mismo. ¿Cómo, ¿Cómo se, se, llama? se llama? ¿Tu nombre? No te oí, mi amor. Sí. Bueno. bueno, está bien. ¿Y tú cómo te llamas? Soy de profesión. Sí, estoy en Correa. Pertenezco al grado quinto, pero por el momento estoy no primero. Con diferentes actividades que les deja la profesora para realizar en el curso. ¡Qué bueno! ¿Este curso cuál es? Sí. El este segundo? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? 8 años. años. ¿Y tú? Yo me llamo Carlos Literío. Estudio en la vereda Miraflores, de, en el colegio de Ngoziestas Mandiera y tengo 7 años. ¡Qué okay, bueno! ¿Y tú? Yo me llamo Alejandra Cabas Rodríguez. Estudio en la vereda en Miraflores y tengo 8 años. Ok, ¿y tú? Sí, mi nombre es Júlia, me tengo un nombre y estoy en la vereda. Pues, es, eh. Y cuántos años tienes? Ocho. Ocho, qué bueno, gracias. Este es el grado tercero y qué estamos aprendiendo en el grado tercero? Sí. Matemáticas. Matemáticas. Ok, Y cuáles son sus nombres, tú? Mi nombre es Adela Carazo Rodríguez. Estoy haciendo grado tercero. ¿Y qué edad tienes? No, nueve. Nueve. Okay. ¿Y tú? Yo me llamo Lady Janice San estoy haciendo grado tercero. Tengo ocho años. Ok. ¿Y vos? Mi nombre es Andriyoreli. Tengo ocho años y estuve en la Escuela José Víctor Rivera. ¿Y cuántos años? Ocho. ¡Ocho años! ¡Qué bien! ¿Y aquí el caballero? Mi nombre es Kervin Yair Pajor Ruiz. Tengo nueve años y estudio en la, estudio en la Escuela José Cervidera. ¡Qué bien! ¿Y tú? Yo me llamo Ana Alejandro Polichas Macías y soy del grado tercero y estudio en, el, en la vereda Gerardo Flores. Qué bien, muchas gracias. Ustedes aquí están en qué grado? Cuál es el este? Cuarto, cu cuarto. Este es cuarto grado. Y ahora mismo qué tipo de tareas estamos viendo? Ciencias. Ciencias. Así que estamos aprendiendo en ciencias. Las matemáticas simples. Las matemáticas simples. Máquinas simples. Máqu Ok. ¿Y están aprendiendo de café ustedes también? Pues sí. Siempre hemos sabido sobre cómo se cosecha el café. Ok. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus nombres? El mío es Lady Correa Muñoz. ¿Qué edad tienes? Tengo 10 años. Mm -hmm. Ok. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Vanessa. de ¿Y cómo? ¿Cuántos años? 8 Ocho. ¿Ocho? ¿Vos? Yo me llamo Sara, yo me y tengo 9 años ¿9 años? ¿Y vos? Yo me llamo Alexandra Zamolichino y tengo 11 años Ok, qué bueno ¿Cuál es? Quinto Quinto ¿Y, okay. ¿Y qué estamos aprendiendo acá? Ciencias Ciencias, ¿y qué tipo de ciencias? Recursos naturales ¿Recursos naturales? Ok, y por ejemplo, aquí el caballero detrás del computador, seriamente, ¿cómo te llamas? Eh, mi nombre es Joanny Gessia Alcara Rodríguez, estoy haciendo el grado quinto y estudio acá en el, el Colegio de Miraflores. Qué bien, ¿y qué edad tienes? Tengo 11 años. 11 años, y aquí la amiguita. Mi nombre es Felixa Mayorga Andrade, tengo 11 años y estoy en grado quinto. Qué bien. ¿Y tú? Mi nombre es Lucia Natalia García Díaz, tengo 11 años y estoy en el grado quinto. Qué bien. ¿Y tú? Mi nombre es Javier Giovanni Juli Monet, y estoy en el grado quinto en la escuela de grado de ¿Y qué edad dijiste que tienes? 11. Once. Once años, ok. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú? Mi nombre es Enrique Macías Licea Alejandra, estoy en el grado quinto y tengo 10 años. ¿Y vos? Yo me llamo Breña Romino, yo soy en bachí, estoy en el grado quinto, estoy en la sede de Miraflores y tengo sed. Qué bien, gracias. ¿Y hoy estamos en qué? ¿Qué estamos haciendo? Eh, hoy vamos a celebrar una actividad muy importante para los niños, que se celebra cada año, que es el día de, del niño, el día del estudiante. Y también el cumpleaños de todos. Ah. Entonces hoy eh, vamos a estar así como de eh, otra actividad muy diferente a la académica. Qué bueno, o sea que estoy de buenas, estoy el día del cumpleaños de todo el mundo. Sí. Eso está muy bien. Gracias. La escuela contaba con espacio suficiente para café, entonces, pues con los padres de familia y la teacher comenzamos a elaborar un plan para hacer café. El cual pues, nos sirvió mucho porque ya tenemos más de 1.350 plantas de café con diferentes variedades: una de P6, de Castillo y diferentes bueno pues, edades de café. Pero, en el Comité de Cafeteros había un proyecto vigente para, para llevar niños de pronto a Chinchina que tuvieran que tener un futuro con el café. Pues en ese salí, escogieron que entonces nos llevaron a, a Chinchina donde realizamos diferentes actividades sobre el manejo del café o diferentes actividades también con esas mismas preparaciones de café y diferentes actividades con ¿Y te sientes bien de que te hayan escogido? Ok. ¿Y tu intención es seguir con procesos de café sí. hacia adelante? Qué bueno. ¿Y tú tienes, en, en tu casa tienen café? Sí, señora. Okay. El, mi abuelo, mi representante, tiene cédula cafetera, más de tres hectáreas de café. Qué bueno, qué bueno. Pues te felicito. Qué bien, qué bueno. Mi nombre es Carlos Andrés Pajo y Samboní. Eh, en estos momentos nos encontramos en la vereda Miraflores eh, eh, del corregimiento de Bruselas de Pitalito eh, eh, Estamos acá en la sede de Miraflores con los, con los niños. Eh, estamos en la, acá en esta escuela, trabajamos un proyecto de café. Eh, los, con los padres de familia eh, eh, y la profe. Eh, pusimos establecimos este café y lo cultivamos eh, la idea de, la idea es de que sepan lo que lo que lo que se cuesta producir un, un lo que se lo que cuesta sacar café eh, en estos momentos ustedes pueden ver el terreno no es un terreno adecuado no es un terreno adecuado porque es muy inclinado pero a pesar de todo se hacen todos los esfuerzos aquí la gente colabora mucho se coge el café este café es un catimore porque catimore porque el catimore es un café que no le cae mucho la royal y es un café que carga demasiado es un café que mejor dicho no no requiere de tantos de tanto químico Gente, esta vaina está intensa. Partido de básquet entre hombres y mujeres. Los muchachos nos ganaron, pero está bien, las mujeres les dimos la batalla. ¿Sí o no, muchachas? Sí. Continúen con nosotros en Copé TV. Eh, ahorita vamos a hacer un compartir de una pequeña torta en eh, celebración del cumpleaños de todos. Entonces démonos un fuerte aplauso. bienvenida aquí a esta sede, eh, la seguimos esperando que ojalá siga viniendo en los próximos años y sería algo para mí muy satisfactorio como para la comunidad educativa como para esta sede, démonos un aplauso Y bueno amigos, aquí estoy, estoy fascinada, fascinada con esta vereda, fascinada con el trabajo que se está haciendo aquí, con estos jóvenes. Me entristece un poco saber las condiciones del campesino, no solamente en esta región, sino en países productores. Desafortunadamente no hemos entendido que la labor de ellos es la más importante, porque simplemente sin ellos nosotros no somos capaces de sobrevivir, ni seríamos capaces de estar subiendo y bajando todas estas montañas día tras día, tratando de dar lo mejor de sí y que ni siquiera reciban una compensación por esa labor tan loable que hacen. Eh, yo voy a venir por estas latitudes, tengo ese presentimiento de que voy a continuar viniendo. Ya me pidieron que les ayudara con las clases de inglés, me encantan los niños. Y cualquier conocimiento, sencillamente por venir a visitar. Así que, bueno, en las descripciones voy a dejar una información eh, de cómo contactarlos, si alguno de ustedes quiere colaborar, ayudar en algo. Eh, Carlos me estaba mostrando y comentándome cómo están necesitando ayuda para poder hacer una, una cocina que ayude a hacer derivados de los productos de las frutas que he mostrado antes. Eh, sigan con nosotros, gracias por venir con nosotros. Eh, seguiremos informando de alguna otra parte de Colombia o el mundo. Yo soy Mariquí y esa es Copea TV. Seguiremos informando. Oh. See Rad TV